saludos soy Israel banger y en esta hora les voy a dar un nuevo tutorial y les voy a mostrar cómo hacer para desmarcar todos los me gustas que le hayamos dado a fotos, eh, eh, videos, bueno publicaciones de facebook listo y entonces vamos a abrir nuestro, nuestra cuenta de facebook en este caso les voy a mostrar cómo hacerlo desde el celular en la descripción de este tutorial les de dejo de cómo hacerlo en el ordenador Es casi lo mismo, pero eh, hay detalles que... Bueno, vamos, vamos Entonces vamos a darle, una vez que ahora hayamos abierto la cuenta Vamos a darle clic ahí donde aparece nuestra foto aquí en la esquina inferior, en la esquina superior izquierdo Nuestra foto, en este caso yo tengo un logo, vamos a dar clic allí Luego vamos a dar clic aquí en, la, en, en esta opción donde están los tres puntos suspensivos. Vamos a clic allí. Y vamos a buscar la opción que tiene por nombre registro de actividad. Vamos a dar clic allí. Y vamos a buscar la opción que tiene por nombre administrar interacciones. Vamos a darle clic en administrar interacciones. Entonces vemos que no tenemos nada, ¿cierto? Entonces en este caso yo no he dado... Clic a ninguna interacción Entonces vamos a hacer Vamos a darle me gusta a dos publicaciones de mi cuenta en, en Las van a tener Van a tener este eh, La pantalla de mano derecha En la esquina derecha Para que eh, vean Vamos a darle me gusta a esto Y a esta publicación de la carita feliz que tengo ahí Como pueden ver ahí se hizo efectivo En la pantalla De la otra cuenta Entonces vamos a irnos atrás y vamos a hacer lo que les mostré ahora Entonces vamos a darle clic Aquí en la fotico. Luego los tres puntos suspensivos. Luego en registro de actividad. Luego vamos a darle clic en administrar interacciones. Y aquí nos van a aparecer solo dos porque no hemos hecho más nada. Entonces vamos a darle clic allí. Seleccionar todo. Y luego eliminar. Eh, eh, al principio cuando ustedes hacen esto por primera vez les va a pedir la contraseña a la cuenta listo. Y ustedes le ponen la contraseña y confirman. En mi caso ya lo he hecho, entonces no me genera problema, eh, no me pide contraseña. Entonces vamos a darle clic en eliminar y confirmamos. Eliminar, ya se han eliminado. Como pueden ver en la pantalla de la otra cuenta también se quitó al mismo tiempo. Entonces así hacen con toda clase de publicación. Y listo, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao. No olviden suscribirse y compartir el contenido en sus redes sociales. Chao. Y activar la campanita.